hola hola hola hola queridos amigos amigues amigues amigas no sé qué me olvide bueno hola a todos eh, cómo están eh, yo muy bien recuperándome discúlpenme la voz pero recuperándome de una de una gripa eh, bueno vamos con la casa 1 estos videos van a quedar a lo mejor un poquito más largo les pido perdón como siempre les digo yo lo saco de acá de manual astrológico, no sé dónde se va a ver bien, bueno ahí creo que se ve bien, manual astrológico que es el eh, manual que crearon alumnos del CAF, eh, y esto para seguir una guía, un control, eh, tres palabras claves para la casa 1 en los 12 signos, entonces me va a llevar 36 palabras claves, no digo más palabras porque si no vamos a eh, hacer videos muy largos, casa 1 en Aries, Iniciador, activo e impetuoso. Casa 1 en Tauro, reflexivos, resistentes, interesados. Casa 1 en Géminis, comunicativos, volátiles, distraídos. Casa 1 en Cáncer, inspiradores, sensibles, indecisos. Casa 1 en Leo, generoso, vitalista, dignidad, dignos. Sería Virgo, casa 1 en Virgo... Analíticos, serviciales... Perfeccionistas... Casa 1 en Libra... Diplomáticos, pacíficos, presumidos... Casa 1 en Escorpio... Intensos, voluntariosos, determinados... Casa 1 en Sagitario... Entusiasta, idealista, aventureros... Casa 1 en Capricornio... Prácticos, ambiciosos, trabajadores... Casa 1 en Acuario humanitarios, originales, innovadores, Casa 1 en Pisces, compasivo, imaginativo, soñador, ya te podés ir dando cuenta, ya podés empezar a hacer esas relaciones, claro, la Casa 1 es la casa del yo soy, es una casa de fuego, es la primera de las casas, está relacionada con Aries, Aries, el planeta regente de Aries es Marte. Entonces, claro, si está en el mismo Aries esa casa 1, ¿cómo no va a ser iniciador, activo, impetuoso? ¿Ven cómo vamos haciendo, relacionando la astrología? Bueno, no les adelanto nada más. ¿Vamos a, eh, la, a ver la casa 2? Claro que sí, en los dos signos. ¿Cuándo? Mañana. Así que hasta mañana. Chao.